para permanecer, estar unidos con Jesús. Ahora Jesús dice, como el Padre me ha amado, así los amo yo, permanezcan en mi amor. El Padre ama, el Hijo ama, ellos son amor, dirá San Juan. El amor del Padre a Jesús es total, son uno entre ellos. El amor de Jesús a los suyos es idéntico al que el Padre le ha mostrado a él. Los gestos del lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, la insistencia, el mandamiento del amor, son pruebas evidentes de un amor sin límites. Jesús razona y actúa a partir del amor que le ha tenido el Padre. Al pedir Jesús a sus discípulos que permanezcan en el amor que ha recibido, los invita a hacerse dignos de seguir siendo objeto de su amor mediante la fidelidad a sus mandamientos lo mismo que él lo fue a los mandamientos de su Padre. Cristiano es pues el que vive en intimidad con Jesús y establece entre los demás una relación de amor, que reproduzca el amor que Jesús le tiene, pero para ello nos dice, si cumples mis mandamientos permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Se trata de vivir como Jesús, aceptarlo como única norma de nuestra vida. Pero no existe amor a Jesús ni vida cristiana si no desemboca en el compromiso con nosotros. Solamente la entrega de la propia vida al servicio de los demás nos puede dar la certeza de ser objeto del amor del Padre y del Hijo. Las obras en favor de los hermanos son la prueba de la veracidad de nuestra fe. Sin amor, la vinculación con Jesús y la experiencia de la, del Padre son imposibles. Para justificar su exigencia, Jesús aduce su propio ejemplo. Él va a entregar toda su vida en favor del bien de la humanidad, obedeciendo totalmente a la voluntad del Padre. Ha liberado de la opresión del templo, ha abierto los ojos de los oprimidos ha ayudado a caminar a los paralizados, ha dado la vida a los muertos. Su misión, pues, es la, es la liberación de todo tipo de esclavitud que deben continuar sus discípulos. Y sigue diciendo, Jesús, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Jesús promete la alegría a los que siguen su camino, porque esa es su experiencia es la alegría de quien se posee y puede darse, la que brota de la experiencia de sentirse útiles a los demás, de vivir para ellos una alegría que llegó a plenitud en Jesús con su resurrección. La alegría solo puede brotar de una vida como la de Jesús. Este es mi mandamiento, sigue diciendo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, el amor es el camino que hará posible que la alegría llegue a plenitud en nosotros. Es la constitución de la comunidad cristiana. Dios solo se hace presente y activo donde existe un amor como el de Jesús. Él quiere que demos frutos. El medio mejor que tenemos de corresponder a su elección y amistad es comunicar sus palabras y su vida a los demás. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,